Señor, bailamos y gozamos la música de Mil Zapitos, sí señor Aquí comenzamos Música para bailar Dice señor Dale bonito Y Nativitas La mamá de mi Bonjar. Loli Rubalcaba! dale la sabor! Antonio Franco, la niña! ¡Que baila bonito! dale el sabor! ¡A los chiquibones de la la abuela Hoy le enviamos un saludo Aquí iniciamos Patrona Adrián Choc El famoso Chor De Movixepito Y Carrales la gente del sonido Pancho, Chucho, huepas, que llore, que llore, falta que Chu, Chucho Chu, chucho. aquí iniciamos la organización la casita y corregir la nativita en la bella. Para Saraí Rodrigo, oye un saludo Sube. Like. A ver quién le paga más ¡Dale! Matilde y ¡Ya nos vemos! gracias, ¡Ya nos vamos! Gracias. Orlando Sonido, Pancho Toda la banda de la Pensil, CT Uriel Rita Laura Diego, la China Ana Rorro. toda la gente del sonido Marruca, toda la banda de Coajimalpa con Memo Mix, sí señor, dice, ándale, escúchese bien. Chilango el sol Dice Piano, se ¿sí? Baila mi rumba, para La el niño Guatuzzi. Oh, oh,